te contesta la pregunta eh, sí, bien, bien. eso de, detrás de eso o sea que los principios por eso te digo nadie lo he visto renunciando para donde virtud de abre para, donde, ni para la fuerza para la fuerza nacional progresista. nacional progresista ni para donde minuta Vare, porque minuta Vare tiene buenos principios sí. Guillermo Moreno no tiene Guillermo buena propuesta minuta, eh, no, no tienen de llegar entonces ahí no, no ahí no hay lo que están buscando la ideología que están buscando no es el problema de esa gente que se va no es político ni social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 Y de 12 electos, eh, tenemos 11, casi 11 y medio, uh -huh. porque el grupo de Hipólito que participó a través de Armanza, Logan en ese grupo, y la doctora Evelyn de la Cruz, pues solamente sacó un vicepresidente de, de cinco. Bueno, Lice, sí. Hemos dado la bienvenida a este nuevo año, 2019, un año preelectoral.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 Estamos con él colaborando. Sí, que no la comparte Bueno, se la respetamos porque Exacto. uno puede sí. compartir y eso, pero pero él está él está haciendo una gestión eh, para nosotros, eh, aceptable para, para San Francisco de Macorís y la y la y el municipio. Que, el que hay muchos dirigentes con algunos problemas. Bueno, pues eso es, eso es normal. La parte que decía France, el elemento de un, la pregunta que, el narvo, que él elaboró,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 de las personas que hemos llevado como aliados, porque han sido gente sin ningún tipo de meta, ni principio, ni de nada. Solamente piensan en, en los beneficios personales. La capacidad intelectualmente. No, no, no, no. Usted, usted eso no. no le importa lo que a mí es. me, a mí me da pena, yo fui presidente del ayuntamiento tres años y reído y seis Hay años. Poca representación. Y, ahí. y me da pena, me da vergüenza ajena. Yo he ido en algunos, en algunos ocasiones a representar al alcalde y me da pena el. el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 No, de sociedad, no, no, una mujer no, no de principio se una, mujer, una mujer que trabaja no se y, cuestiona, lo único seguro, que se decía que ella se iba a ir inmediatamente en cualquier a partido mera. que esté, ella va a hacer su trabajo y es una muchas mujer gracias, de... gracias licenciado gracias licenciado Félix Lizardo por haber estado con nosotros vicepresidente del partido revolucionario moderno acá en San Francisco de Macorís nos toca una pausa, retornamos con más aquí en De Mañana quédese con nosotros